Hola de nuevo, soy Andrew. Bienvenidos o revenidos a mi canal. Hoy estamos con Rocío, nuestra modelo de hoy. Lo primero, antes de todo, voy a hidratarle la cara. Estoy utilizando una crema de Bioderm para pieles normales. Como la sesión de Rocío va a ser con vestidos elegantes, he pensado hacerle una coleta alta con ondas, que es un peinado muy sencillo y muy elegante. Primero, le voy a aplicar un protector térmico de Profix. Después de aplicar el protector, le vamos a peinar muy bien el cabello para que no tenga ningún nudo. Para fijar la coleta y que se nos quede bien tensa, he aplicado una laca extra fuerte de Profix. Si no tenemos extra fuerte, también podemos aplicar un poco de gomina o cera para que el acabado final de los pelitos que vuelan nos queden bien. Para sujetar la coleta, he utilizado una goma de gancho. Si no tenéis, con una coleta normal podéis hacerlo perfectamente. Ahora que ya tenemos nuestra coleta hecha, voy a hacerle las ondas. Para eso estoy utilizando una tenacilla de 25 milímetros. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las ondas es que todas vayan a la misma dirección. Y así es como quedaría nuestro peinado. Por lo último le voy a aplicar un spray con brillo de Profix. Ahora que ya tengo peinada a mi modelo, puedo empezar a maquillarla. Lo primero que voy a hacer es tapar algunas imperfecciones con un corrector de Kryolan. Después de aplicar el corrector, lo voy batiendo con una esponjilla humedecida para que quede bien uniforme. Ahora que ya tenemos el color de nuestro rostro uniforme, le voy a aplicar la base de maquillaje. Esta base de maquillaje es la Full Coverage de MAC. Para conseguir el tono de piel de rocío, he mezclado la NV20 con NV25. Para aplicar la base estoy utilizando una brocha de muerte. Después de tener la base ya aplicada en todo el rostro, la voy batiendo con una esponja humedecida. Para el contorno he utilizado la base NV45. Le voy aplicando en el hueso del pómulo y en la nariz. La voy integrando en la piel para que no se nos quede ningún corte. Las correcciones oscuras las hacemos dependiendo del rostro que tiene nuestra modelo. Al aplicarle el colorete he utilizado el color Desert Rose de MAC. Ahora que ya le he aplicado el colorete le voy a dar unos toques de luz con el iluminador de NYX. Ya que hemos terminado nuestro rostro vamos a pasar a los ojos. Estoy utilizando la paleta de sombras de Nubian de Juvia's Place. Le voy a hacer un maquillaje muy natural en tonos marrones. Primero he aplicado la sombra más clara. En la paleta es la número 3. Aplicamos producto y luego vamos difuminándolo en círculos. Como sombra de transición he utilizado una sombra naranja que tiene el número 2. Y para dar un poco más de profundidad he utilizado un tono marrón más oscuro. En la paleta tiene el número 10. En el párpado móvil he aplicado una sombra dorada. Ahora le voy a aplicar el eyeliner en gel de Inglot. Ya casi estoy terminando el maquillaje. Ahora le voy aplicando el rímel. Este rímel es de más Factor. Ahora que ya llegamos al estudio, la voy a hacer los labios. Así durante el camino no me iba a preocupar de que se manche por culpa de la mascarilla. Para perfilar los labios estoy utilizando el delineador Cherry de MAC. Después de hacer el contorno de los labios le voy a aplicar el pintalabios Sweet Sakura de MAC. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado no olvides dar like y subscribe a este canal y nos vemos en el próximo video.